Muy bien, en la clase de hoy, eh, vamos a poner la presentación. Okay. Eh, la clase de hoy es una clase que es, eh, eh, yo catalogo como introductoria, porque vamos a ver... Eh, como todo el sistema renal, ups, ahí, eh, de una sola vez, pero de manera semi-superficial, porque eh, eh, va a ser como una especie de introducción. Entonces, como que vamos a ver todos los tópicos eh, del que vamos a tratar con el sistema renal eh, en esta clase. Y el mensaje principal... Que, que quiero que se lleven como estudiantes de química y farmacia, es que lo que uno aprendió en el colegio, ¿ya? de que los riñones eh, son como un filtro, no es así. ¿ya? No, es, no es muy buena esa analogía eh, del filtro, porque los riñones más bien lo que hacen es eh, sacar cosas del del plasma en este caso y poner cosas de vuelta y eso no, no es lo que hace un filtro precisamente Tiene, eh, implica mecanismos mucho más regulados implica mecanismos que los vamos a ver en detalle en, en las clases que vienen a ver voy a sacar algo Ya, entonces, comencemos. Eh, para estas clases eh, re, se recomiendo estos capítulos que, que para suerte ustedes, no son capítulos muy extensos, que son del Bernal Levy. Que está, el Bernan Levy no es tan profundo en varias eh, cosas, pero aquí en Renal es bastante profundo, así que nos vamos a tener bastante a lo que aparece en ese libro como lectura para preparar la prueba. ¿Ya? Eh, por otro lado, como siempre, está mi recomendación de videos, eh, que son eh, eh, súper buenos. Eh, y aquí en este caso, esto, estos dos videos eh, son, son tan profundos, pero lo, el, lo que tienen de bueno es que las ilustraciones son bastante buenas, entonces yo las utilizo mucho en las clases, porque... A veces lo, la figura de los libros, o lo típico que uno encuentra, que hace como profesor escanea la figura del libro, qué foben, pues ustedes tienen el libro. aquí que yo pongo un poco más de trabajo gráfico para que sea más agradable de ver la presentación. ¿ya? Entonces, esos dos eh, links los recomiendo porque, eh, al igual que vuestros eh, pechacuchas, que vuelvo a repetir lo que dije en la sesión de laboratorio, eh, eh, me... Me ha gustado mucho el trabajo que han hecho en Pechacucha. De hecho, eh, algunos de ustedes, de sus videos, los he tomado como ejemplo en otros cursos que tengo. Digo, miren, chiquillos, esto, esto es lo que yo espero de ustedes. ¿ya? Así que, felicitaciones por el trabajo que han hecho en, en Pechacucha. Y, por otro lado, eh, algo que va a ser, otros videos que van a corresponder un poco más en profundidad a lo que vamos a ver son esta serie, de, de, de este youtuber científico, que, no recuerdo cómo se llama, pero se, hay una lista como de 10 videos de renal, no significa que se los vean todos, ¿no? pero que trata los temas en la profundidad que vamos a ver en el resto de las clases. Ahora, bueno, lo, lo típico que hay que empezar para, para ver el sistema renal es hablar un poco de la anatomía. Los riñones que. Que la, la estructura por conocida, digamos, está ubicado lateralmente a la médula espinal. Eh, algo a tener en cuenta, eh, no, no, a pesar de estar a la altura, digamos, de la cavidad abdominal, no, no forman parte anatómicamente de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es lo que está limitado por esta membrana que llamamos el pitoneo, donde están los eh, eh, está intestinos, por ejemplo. Entonces, ahí en los riñones no pertenecen a esa Más bien están entre la pared de la, de la columna y la cavidad abdominal. Entonces, eso me imagino que tiene ciertas consecuencias prácticas a la hora de los médicos hacer cirugías, que no tienen que pasar por el intestino, un riesgo de infección y ese tipo de cosas. Y vamos a ver eh, así en en líneas bastante generales, lo que es la anatomía del riñón. Bueno, pero eh, eh, entender que el riñón tiene, uh, en, en un corte, sería un corte transversal, de dos partes claramente distinguibles, una, una parte que se, se ya denomina la médula, y otra parte que se denomina la corteza. ¿ya? Vamos, a ver, me falta punto aquí, eso. Aquí la médula son zonas claramente distinguibles y la corteza. Y eh, en detalle, tanto eh, en la zona de la médula como parte de la corteza eh, se encuentra la unidad funcional de los riñones que se llama las nefronas en la, en la, en la, en la, en la traducción al, al español. La, las nefronas son femeninos y en inglés son masculinos el, el nefron y eh, en esta zona se encuentran nefronas lo cual va a hablar largamente eh, como, la, como la unidad estructural que tiene que ver con, la, con el, el proceso que eh, ellos eh, llevan a cabo y eh, estas eh, médulas están como depositadas, por decirlo así, en una especie de, de cáliz que conforma la perdón, que conforma esta estructura de embudo que hay acá, que es lo que, lo que llamamos la, la pelvis renal, lo que hace es colectar eh, el, la orina, después de que pasa por todo lo, el, el proceso. De, a través de los riñones ¿ya? y eh, entender un poco que esto y lo vamos a ver en detalle un poco más adelante no es un proceso pasivo es decir, no es simplemente un colector y que las cosas caen por gravedad sino que hay, eh, hay musculatura lisa involucrada en este proceso que lo que hace es movilizar la orina de este sector hasta la vejiga urinaria donde se acumula. También tiene una, eh, una característica notable que le llegan arterias al riñón, que son grandes, porque una, una cantidad importante de flujo sanguíneo diario eh, como el 20% del, de lo bombeado diariamente por, la, por el corazón va a parar aquí a los riñones. O sea, es bastante lo que llega acá. Y se produce una serie de ramificaciones muy pequeñas que van a determinar la estructura fina de la, capac eh, de la capacidad de, de llamada filtración glomerular de, los, eh, de las pequeñas unidades Funcionales que son las nefronas. Esta nefrona, digamos, este sería como un esquema súper general de, de la nefrona, y que estos capilares sanguíneos, que aquí están en rojo, terminan en esta pequeña estructura que se llama el gromérulo, ¿ya? que está envuelta por esta otra estructura que se llama la cápsula de Bowman, ¿ya? Y en, el, en la nefrona ocurren eh, básicamente tres procesos que los vamos a ver en detalle. Uno es lo que se llama la filtración gromerular, que ocurre a nivel eh, de esta estructura que es el gromérulo y la cápsula que lo rodea. Otro es la llamada reabsorción tubular que ocurre a lo largo de los eh, túbulos, que es un kilo de tipo epitelial. Eh, y también a lo largo de estos pulos hay es secreción. ¿ya? Por eso es que eh, decía al principio que eh, la función del riñón no es, tan, eh, no es solamente filtrar, eh, eh, sino que también hay un, hay un papel activo de, de, de seleccionar eh, eh, ciertas sustancias para ser secretadas o para ser o para reabsorbidas a partir del, del filtrado que ocurre aquí en el glomérulo. La nefrona, en, en la parte que tiene que ver con la filtración, está compuesta de esta cápsula, también denominada anatómicamente la cápsula de Bowman. ¿ya? Y este eh, gromérulo, que es una estructura donde lo, el, los pequeños capilares que llegan al riñón, provenientes de esta arteria renal, se ramifican y forman esta como malla eh, y ya vamos a ver más adelante la estructura de esto a nivel de micro, microscopía electrónica así como que se ve un gromérula, que estas ramificaciones llamadas arteriolas eh, forman esta agrupación ya como que la arteriola se empieza se divide en muchas partes ¿ya? y eh, a través de las paredes de, de de estos capilares se produce eh, una salida de líquido que proviene proveniente principalmente del plasma. Por eso eh, pues no lo llamamos plasma porque en realidad tiene muy poca proteína. Entonces se le, se le suele denominar en la literatura como ultrafiltrado, este líquido que sale a través de los capilares y que es capturado por las células epiteliales que conforman esta cápsula de Bowman. Bueno, el eh, líquido que, que pasa a través de, de las membranas del, del glomérulo, eh, pasa a través de toda esta estructura de capilares muy finos que se llaman túbulos renales, ¿ya? De, hay regiones que tienen funciones específicas. O sea, se suele denominar como el túbulo proximal, lo que está más cerca del el glomérulo eh, hay un loop muy largo acá que se extiende desde la parte de la corteza del riñón hacia la médula, se le llama el, el bucle del, nef del nefrón en inglés o también eh, se le llama el asa de henle en castellano como uno suele aprenderlo en la escuela. Y después hay una parte que se llama la parte distal del túbulo, ¿ya? que termina el túbulo colector que va a parar a la pelvis del, del, del riñón donde se colecta la orina finalmente. Todos estos túbulos renales, digamos como que la, la filosofía, por decirlo así, de la naturaleza de estos túbulos, es que sean extensiones muy largas donde eh, exista la oportunidad de recuperar eh, nutrientes provenientes de este ultrafiltrado. ¿ya? Y por otro lado, descritar sustancias que, eh, de desecho hacia la orina. ¿ya? Y bueno, este, esta nefrona que está mostrada aquí, en realidad, es las nefronas que son la mayoría que están en, en la interfase entre la médula y la corteza. Pero hay otras que están. Eh, digamos, ubicada mucho más arriba en la corteza, ¿no? creo que de todas maneras extienden su, eh, su asa de Henle hacia la zona de la médula. ¿ya? Pero esta es como la típica nefrona que uno eh, representa en los esquemas. Entonces, como dije, eh, los túbulos, eh, permiten, eh, como son largos, permiten la reabsorción y secreción, entonces, es una solución física a aumentar el tiempo en que el ultrafiltrado pasa por estos tuclos, entonces hay mayor posibilidad de extraer o de secretar sustancia. Eh, eh, y, tienen, y, y es diferenciado, por ejemplo, el culo proximal si absorbe aproximadamente 67% del agua, eh, el sodio, el cloruro y el potasio y otro absoluto. Eh, Además, en esta zona hay eh, donde ocurre la mayoría de la absorción de glucosa si es, que, si es que pasa una cantidad importante de glucosa y pequeño y una cantidad de aminoácidos presente en el ultrafiltrado. Ahora, eh, ¿qué es lo que. Um, aquí hay una tabla que es una tabla del Verden eh, Levy que es. Eh, consume eh, los distintos tipos de transportes de sustancias. Entonces, aquí hablamos del, del tubo proximal, eh, y un, pero un 67% tiene que ver con de sodio y otros soluto. Aquí están cómo ocurre eso, a través de cotransporte, antitransportes de protones, como está mostrado aquí. Y también acá, las principales hormonas reguladoras, ¿ya? Algunas de esas las hemos mencionado cuando vimos sistema endocrino, ¿ya? Y, y vamos a ver en detalle la regulación en las clases Aquí está como para, eh, para eh, mostrarnos darnos una idea general. Y, el donde ocurre la mayoría de la reabsorción y donde hay menos reabsorción eh, a la etapa final del conducto eh, colectivo, ¿ya? Y esto es con respecto al, al sodio, al cloruro y eh, al potasio también, porque hay cotransporte Y en cuanto al agua, eh, ya lo habíamos mencionado, eh, hay una gran reabsorción a nivel del túbulo proximal. ¿no? Eh, en el asa de Henle, que es un mecanismo bien particular, hay solamente eh, eh, reabsorción del agua, a nivel de la rama descendente del asa de Henle, llamado a ver cuál es el mecanismo preciso de eso. Y estos procesos no están regulados por ninguna hormona, al menos en esta, en esta parte. Y acá eh, hay en la parte final del túbulo distal y parte del conducto colector, eh, sí hay una regulación en la absorción de agua por la hormona antidiurética, ADH, ¿ya? llamada vasopresina también, eh, de la cual vamos a mencionar, por supuesto, eh, cuáles son los mecanismos eh, de regulación que tiene la, el transporte de agua. Ahora, eh, como mencioné en, hace unos minutos, el, en realidad los, eh, todos estos túbulos están eh, son un conducto que está eh, plagado, digamos, está constituido ...de células eh, de tipo epitelial. Habitualmente las células de tipo epitelial son células de tipo... ...se llaman cupoidias, son, son como un cubo. Tienen una, en un extremo, el extremo que, digamos, está en contacto... ...con el, el ultrafiltrado eh, gromerular. Eh, tiene una gran cantidad de microvellosidades. Y objetivo de estas microvellosidades es aumentar eh, notablemente la superficie de contacto para así tener mayor intercambio de sustancias con el ultrafiltrado. Entonces, es un, esta es una estrategia de tipo mecánica, por decirlo así, de aumentar la superficie de contacto. Y, lo, eh, y como muchos de estos mecanismos eh, consumen bastante energía, vista como consumo de ATP, estas células tienen una gran cantidad de mitocondria, lo cual no es un indicador de que hay mucho gasto de energía en esas células. ¿ya? Porque hay muchos transportes y bombas que funcionan con ATP en esa zona. El, el asa de Henle, eh, que, se, que se mete profundamente en esta, en esta médula, eh, en la rama eh, ascendente, un mecanismo bien particular que es excreción de cloruro de, de sodio, lo cual genera que toda esta zona de la médula, que aquí, esta médula, esta es corteza, estas dos zonas, eh, esta zona de la corteza sea como más salada, como dice el esquema. Así que simplemente por un tema de presión osmótica, al, a, al hacer más salado esto... Eh, facilita la salida de solvente, el solvente que es el agua, pero esa salida se ejecuta eh, la, en la otra parte de la sala de que es la rama descendente. ¿ya? Y um, lo interesante que a, a, nivel, eh, a, a nivel de la función, esto, este tipo de, de balance en que se mantiene como más salada, por decirlo así, esta zona de la médula es mantenido constantemente en el tiempo y es el, el mecanismo más eh, de tipo pasivo por el cual se va eh, reincorporando el agua eh, hacia eh, la circulación. Ahora, aquí no está dibujado, pero acá en, en, en esta zona, eh, bueno, si está en un esquema, voy a atrasar un poquito aquí, esta zona que rodea asa de está llena de capilares. Así que como aquí no está dibujado, en realidad aquí quiere decir que eh, el agua que sale aquí no es que quede por ahí flotando, sino que es incorporada a los capilares eh, venosos en este caso, que es decir, salen del, del riñón, ¿ya? en el que se empieza a acumular agua aquí en la... En la en la médula. Pero, eh, también eh, no solamente hay un hay procesos que son eh, de tipo eh, de absorción de sustancias desde el ultrafiltrado glomerular, sino que también hay excreción, ya eh, en este caso principalmente de potasio o de hidrógeno, ya entendido como asociado a bicarbonato, ese tipo de cosas, que vamos a ver más adelante los mecanismos precisos. Bueno, eh, esto nos esto no lleva a que el producto de desecho del organismo eh, es la orina, pero su secreción está, hay un cierto control respecto a a la excreción de la orina, ¿ya? y en eso participa eh, el sistema nervioso. Y hay una parte que es involuntaria, y hay otra parte que es voluntaria. creo que nada, eh, la orina eh, re, eh, va a requerir una mención especial, es muy relevante para vuestra área profesional, porque la, dependiendo de los componentes de la orina, tiene un valor de tipo diagnóstico clínico. ¿Ya? la orina es 95% agua en general y un 5% de soluto y la composición de la orina nos sirve a nosotros los humanos a través de, de de diagnósticos clínicos, nos sirve para identificar algún tipo de enfermedades que pueden estar ocurriendo en el organismo entonces, estas son algunas de esas enfermedades, entonces ejemplo si tenemos una, una condición que se llama eh, uria eh, es decir, que se detecta una elevada de glóbulos blancos, leucocito. Eso puede ser señal de infección del tracto urinario y es un diagnóstico clínico habitual. Si tenemos presencia de eh, glucosa elevada en la orina, ¿ya? tenemos una condición de glucosuria. Y eso es indicador de eh, diabetes. Eh, si hay, eh, si hay eh, glóbulos rojos presentes en la, en, en la orina, tenemos una condición que se llama hematuria, que ha, ha, implica que hay algún tipo de sangramiento o una lesión al tacto urinario. Y por otro lado, si tenemos condiciones de que hay una presencia elevada de proteínas, es eh, decir, genéricamente una proteinuria o una albuminuria, si es específicamente proteína del plasma. Eh, puede ser una eh, señal de un estado, por ejemplo, de preñez, eh, también de presión arterial alta, eh, también de falla cardíaca, ¿ya? o de hipertensión severa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve al microscopio óptico una condición de piuría, eh, que sería en, en, en español, presencia de leucocito en la orina. Aquí, cómo se ve al microscopio óptico, eh, ahí, hay, ahí hay unos leucocitos. Estoy ahí dando vuelta. Eso sería una orina con eh, leucocitos. O, de hecho, el lenguaje más vernacular, vernacular sería orina con pus. ¿Ya? que en este caso es una infección urinaria severa. Por otro lado, en la hematuria, eh, bueno, hay que distinguir aquí, la, está la hematuria macroscópica, que es la que nosotros podemos ver. ¿no? Simplemente con el hecho de ver el color de la orina, que se es rojiza, como en este caso, eh, puede significar algún tipo de daño renal. Eh, en el microscopio se ven los, los glóbulos rojos, acá. Y lo interesante para ustedes, que son futuros químicos farmacéuticos, que no necesariamente eh, la hematuria tiene que ver con daño renal, sino que también los medicamentos generan hematuria. Por ejemplo, aquí eh, algunos fármacos generan hematuria, como la... Penicilina, cefalospina, esos son antibióticos, fenitoína, antiinflamatorios, normales, ciclofosfamida y anticoagulantes. ¿ya? Entonces, eh, medicamentos que se ingieren por otras condiciones, eh, en general hematuria de tipo ma macroscópica, es decir, color rojo de la orina. Eh, entonces, pero también hay otros que usan una falsa hematuria. ¿ya? Eh, por ejemplo, los neoplásicos eso eh, para tratar el, el cáncer. malárico bueno, aquí no se utiliza mucho antimalárico. Feroxamina, fenoltaleína, la levodopa, se utiliza para la levodopa para el tratamiento del Parkinson. La metildopa, lo mismo. Esto otro no sé lo que es. Nitoína, ya Así que. Eh, eh, no necesariamente una tensión de color rojo de la orina, significa necesariamente que hay una condición patológica, ¿ya? Entonces, es eh, necesario ver la historia clínica del paciente, si está consumiendo algún medicamento que le genere esa condición. ¿ya? Por eso, habitualmente, cuando se hacen estos examen de sangre, eh, la gente... Eh, es eh, importante reportar, digamos, la historia clínica del, del, del paciente. Bueno, entonces, el, el, la producción de orina depende de la tasa de filtración molecular y la tasa de filtración glomerular eh, depende de de cuántas, eh, o sea, en definición es la cantidad de, eh, de ultrafiltrado por unidad de tiempo que pasa, eh, por el, que sale del, del glomérulo, ¿ya? Y eso es algo bastante regulado, eh, depende de varias variables, y hay ecuaciones que vamos a ver en la próxima clase que describen ese, ese proceso, ¿ya? Pero básicamente eh, este proceso que tiene, eh, está siendo mantenido por, el, eh, por la nefrona está muy regulado y en general eh, se llama eh, eh, tasa de filtración eh, glomerular. Pero eh, esa tasa a su vez puede ser afectada, o más bien la orina puede ser afectada por esta hormona que se llama la hormona antidiurética, o ADH, ¿ya? o vasopresina, es secretada por la glándula pituitaria anterior. ¿ya? Y esa eh, regula la producción de orina de una manera que vamos a ver eh, genéricamente ahora. Entonces, en general nosotros sabemos que las membranas biológicas no son fácilmente, el agua no permea fácilmente. ¿ya? Existen uno, eh, en algún instante se lo mencioné, que existen para el transporte de agua, eh, existen un, eh, unos canales iónicos, son unas proteínas, eh, que permiten el paso del agua. ¿ya? Eh, al, al descubridor de estas proteínas, como suele pasar, o el que postuló la existencia de esto, eh, primero no le creían. ¿ya? Eh, cómo va a existir un canal para algo tan miserable como el agua, ¿ya? Pero sí, existen eh, proteínas que son canales, eh, son, permiten el paso del agua, y eh, dependiendo de la zona del culo, del, eh, eh, del es un poco la distribución. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos... Eh, esto eh, que representa la zona de descendiente de la sala de Henle, ¿ya? La copurina, digamos, aquí está puesto eh, eh, la, eh, la, esta, perdón, la, la, la parte apical es donde está la ¿eh? Esto está como al revés del esquema anterior, ¿ya? Y... Tienen presentes acuaporinas, por lo tanto están dejando pasar las moléculas de agua, eso representa esas petitas de las moléculas de agua, y que salen hacia el, el, por la zona llamada basal de este epitelio, hacia la médula. ¿ya? Y esto sería lo que está pasando en el asa descendiente de, de, de Henle. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo es regulado esto? ¿Ya? Eh, en el... El túbulo colector también tiene epitelio, al igual que en esta zona. Eh, vemos que la distribución de estas eh, proteínas que son canales iónicos es distinta. ¿ya? Eh, el lado donde está la zona de absorción que está en contacto con el ultrafiltrado, vemos que no hay acuaporina en, en, esta, en esta zona si hay acuaporina en la membrana basal, no en la que está en contacto con el ultrafiltrado. Pero lo interesante es que las acuaporinas existen aquí, de hecho, acuaporinas deberían como son proteínas de membrana, este esquema no está muy bien, deberían estar ancladas en vesícula. ¿ya? Algo similar a lo, a lo que nosotros vimos eh, con los receptores postsinápticos, ¿no? ...en el sistema nervioso central. Así que están ahí las acuaporinas disponibles para ser utilizadas... ...pero no están en la membrana, por lo tanto no están haciendo su acción... ...de dejar pasar agua. Y aquí es donde entra el control hormonal. Porque... Eh, eh, ...eso que está en azul representa la hormona ¿ya? que se une a algún receptor, saca y activa lo que va a producir eh, eh, activación eh, del, con la hormona antidiurética, es eh, que eh, va a producir la, la migración de, eh, de estas acuaporinas que están, eh, no están siendo funcionales, va a producir la migración hacia la membrana eh, apical, en este caso, y va a permitir que entre el agua desde el túbulo colector. La, esta hormona antidiurética eh, disminuye, por, por, como su nombre lo dice, la diuresis, es decir, la producción de harina, porque permite que se incorporen más eh, estos eh, canales de agua, que son las acuaporinas, y que hace que entre el agua desde la parte del túbulo colector. Ahora, como cuando si recuerdan un poco la tabla anterior, eso era como cerca del 17% de agua adicional que puede ser reabsorbida eh, por el, los riñones. Ahora hay ciertas sustancias que tienen el, el efecto de inhibir la producción de, eh, de la hormona antidiolética. ¿ya? Por, lo, por lo tanto generan más diuresis. Entonces uno de esos es, eh, es el café. ya y otra o sea, cosa ya más conocida por ustedes que es la cerveza. Entonces, eh, eh, entonces, el problema de esta sustancia, eh, o sea, no la cerveza, perdón, el alcohol. Entonces, el problema es que como eh, aumentan la diuresis, eh, si uno se dedica a tomar solamente de eso, eh, genera una deshidratación. Entonces, como ustedes saben, en el caso, bueno, en el caso del café, uno como nunca se toma. Mucho café, ¿ya? O sea, un par de tazas de una sola vez, ¿ya? Pero en el caso de la cerveza, dependiendo de la capacidad eh, de, de usted de tomar cerveza, y de la cual me imagino que hay grandes exponentes, especialmente en época universitaria, eh, se produce, puede haber una ingesta muy grande, pero eh, como, ve, como vemos, eh, como inhibe esta, eh, a esta hormona antidiurética, se fomenta la diuresis, entonces el efecto contrario que genera es que puede producir una deshidratación. Entonces, como ustedes saben, eh, el, el, el típico, después de consumir mucho alcohol, eh, típico que hay como dolor de cabeza, ¿ya? Y eso principalmente, ese efecto se debe a la deshidratación, ¿ya? Entonces, bueno, es como medio raro, sería recomendar, por ejemplo, que cuando usted va a tomar alcohol, algún tipo de alcohol, tome agua al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, eso como sería como raro, ¿ya? Porque eso va andar diluyendo el alcohol. Pero es un efecto que genera el consumo de alcohol en exceso. ¿ya? Genera una deshidratación. Porque bloquea precisamente este mecanismo de incorporar acuapolinas para resolver agua a nivel del túbulo colector. ¿Ya? Bueno, y como mencioné al principio, bueno, toda esta función de orina eh, no, no ocurre por eh, gravedad. ¿Ya? Este, este mecanismo activo en el transporte de orina desde la pelvis del riñón a través de estos conductos que se llaman ureders la vejiga urinaria. Y eso es gracias a que la vejiga urinaria, la, en los uretes tienen una, una musculatura lisa, asociada, y tienen un movimiento de tipo peristá, peristáltico como lo tiene, por ejemplo, el, lo intestino. O sea, o sea, si ustedes eh, se ponen al revés, por ejemplo, se lo puede, Hace la posición invertida, no se les va a devolver la orina, ¿ya? Porque además hay un sistema de válvulas acá, que impide que se devuelva eh, la orina. Y bueno, ¿cómo se controla el nivel del sistema nervioso, el basamiento de la orina, ya sea la vejiga femenina o, o la vejiga masculina? Bueno, para eso entra en participación el sistema nervioso, y recordemos, o sea, no recordemos, les presento un poco a grosso modo la anatomía de la parte que tiene que ver con la acumulación de orina y los músculos importantes. O Entonces, sea, hay una mucosa interna del, de la vejiga urinaria, hay una musculatura que se llama el músculo de trusor, ¿ya? Y, que, y, y que se puede expandir eh, mucho. Eh, y hay una membrana externa que protege digamos toda esta musculatura a nivel a, a, a nivel interno de la, de la vejiga hay un, un, un esfínter interno que está eh, bajo el control del sistema simpático ¿ya? Eh, que es eh, que eso no es digamos eh, acciones eh, acción consciente de parte de nosotros para abrir ese esfínter. Pero hay otro sí, que es un, sería como el esfínter uretral externo, ¿ya? tiene que ver también con el... Eh, la, que se por el movimiento de musculatura de tipo esquelética, que está bajo control voluntario, que y forma parte de llamado el el diafragma urogenital, ¿ya? Y una musculatura que sirve para dar la abertura del esfínter externo. Y eso está bajo control voluntario. Ahora, los eventos que tienen que ver con la micción, es decir, expulsar eh, la orina eh, por la uretra, que eh, ver con estas tres eh, etapas, uno que es la contracción de esta musculatura. ¿ya? En, bueno, en general, eh, nosotros, así en líneas bien generales, podemos aguantar bastante bien medio litro de orina. ¿ya? Eh, después de medio litro hasta, no, hasta un litro, la, la cosa se pone bastante más complicada. Después de medio litro ya las ganas de ir a, al baño son eh, bastante grandes, ya es difícil de controlar. Pero básicamente hasta medio litro se puede controlar eh, relativamente bien dependiendo de la persona. Entonces, una vez que se ha alcanzado, se, eh, se tienen ganas de orinar. Eh, son estos tres eventos que ocurren. Hay una contracción de la musculatura de la vejiga, hay... Eh, eh, la apertura obviamente del, del esfínter interno y también la apertura del esfínter externo que está bajo control voluntario. Ahora, ¿de dónde viene esto del, del deseo de orinar? Bueno, al igual eh, que otro tipo de, eh, eh, de elementos bajo un cierto control. Nosotros necesitamos algo que pueda detectar esa variación. Esa variación de volumen, ¿ya? Y para eso resulta que hay en, el, la, en la vejiga, hay como receptores de estiramiento, ¿ya? Que son terminales nerviosos, habitualmente son canales de, de sodio voltaje dependiente, son terminales libres, nerviosos que llegan a esa zona, y cuando se produce una deformación de la membrana por estiramiento, esos, eh, esos eh, canales están anclados por el lado intracelular con el citoesqueleto. Entonces, ese, ese movimiento de la membrana va a generar la apertura de esos canales de sodio. Y esos canales de sodio, como ustedes saben, lo hemos visto largamente en el módulo de sistema nervioso, van a producir una depolarización y eso genera una señal. Una señal que viaja hacia el sistema nervioso, ya a través de, el, de, de la médula espinal, y llega a una zona que se llama anatómicamente se denomina el PONS, en, en español sería como el puente tronco encefálico, bien llamado protuberancia anular, o también se llama puente es Una zona en la base del cerebro, ya hay una zona anterior acá que tiene básicamente eh, tiene dos tipos neuronales que tienen que ver con el control de la micción. Tiene una, una zona acá que eh, eh, tiene que ver con la inhibición de la, de la micción, o urinación, como dice acá. Urinación sería ¿ya? Al, al español. Y otra zona que es como la, la zona que le da la luz verde, al esfínter externo para que se abra y vacíe la vejiga. Entonces, eh, los receptores de estiramiento, eh, o sea, si la vejiga no está muy llena, se eh, envía una señal eh, de aquí hacia, el, hacia la zona que tiene que ver con las neuronas que mantienen cerrada la vejiga envía una señal de que está todo ok. ¿no? Pero una vez que la vejiga se llena, eso puede gatillar mecanismos mecanismo de, de, de micción. Ahora, en, en realidad, este tipo de circuito, eh, eh, lo interesante que tiene desde el punto de vista del desarrollo, es que este circuito funciona de manera automática y en algún instante nuestro sistema nervioso, hay un cambio de esta red neuronal y pasa de ser un control en que está mediado principalmente por el simpático y el parasimpático, eh, pasa en algún instante al control, el circuito cambia y hay un cierto nivel de conciencia que nosotros tenemos control de esto, ¿ya? Obviamente eso ocurre en etapas tempranas de nuestro desarrollo infantil. Y, y lo interesante que, bueno, ahora me hago la pregunta, eh, no sé si el mismo mecanismo se revierte a, en, en edad avanzada, ¿ya? Es interesante de, de averiguar por una próxima clase. Ah, a ver. Entonces, finalmente... Bueno, eso era como la visión sumamente general de todos los tópicos que vamos a ver en más en detalle en las 1, 2, 3 clases más que nos hacen falta del sistema eh, renal, ¿ya? Eh, pero ustedes ya podrán ver de que en el sitio web está subido eh, una larga lista de, de preguntas de desarrollo para estudiar y si son capaces de responderla recurriendo a la literatura, eh, van a estar bien preparados para la prueba respectiva. ¿ya? Así que eso, eso sería lo respecto a la clase de hoy.